Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con nuestro repaso con la lección 214. Recuerda usar la idea de hoy y practicarla tan a menudo como puedas. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Recuerda que esta idea, por sí sola, podría salvarte si, verdaderamente, la aprendieses. La idea de hoy sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. La idea de hoy encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Estas sesiones de práctica giran alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora o siempre que nos acordemos entre una hora y otra que tenemos una función que transciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponda practicar hoy, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota a la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar, pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que siempre habíamos creído saber y entender pues así es como nos liberamos de todo lo que no sabíamos y fallamos en entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego, descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustituyelo por la idea con la que estés practicando ese día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa, diciendo, No quiero este pensamiento, el que quiero es... Y entonces repite la idea del día, y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos cualquier significado que puedan tener. Deja que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Continuamos con la lección 214, el repaso de la lección 194. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó, y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien, y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.